Una situación clásica es aquella donde vas perdiendo, vas por detrás, eh, te están ganando y tu cabeza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con tus pensamientos y tus emociones? Empiezas a pensar, otra vez igual, voy a perder contra este, voy a ser incapaz de recuperar esos segundos que me, que me tiene el de delante, empiezo a estar más cansado, f, esto se me está haciendo bola, una montaña, tu confianza empieza a bajar. Tu atención empieza a estar en esos pensamientos sino en lo que tienes que estar y cuál es tu emoción pues tienes una emoción ahí de de ansiedad de desasosiego de que no te están saliendo las cosas empieza a encoger todo y, y todo eso se junta y que te hace aumentar el estrés en tu cuerpo y que seas más vulnerable a lesionarte porque no estás en flujo no estás consciente no estás haciendo una gestión óptima de la energía acuérdate, tus músculos empiezan a, a tener, estar sobreactivados y a tener contracción de más y, y esa situación no quizás te resuene porque nos ha pasado a todos al final tienes que conseguir estrategias para que esa situación tenerla bajo control y que ese nivel de activación no se te vaya así que vamos con otras estrategias y situaciones habituales que te hacen más vulnerable al deporte. Tenlas en cuenta y gestionarás adecuadamente. Saludo.